participantes, quiero dar la más cordial bienvenida al curso El Profesor del Siglo XXI de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Mi nombre es David Contreras y en conjunto con la profesora Valentina Haas estaremos guiando y orientando los aprendizajes que comprende esta formación. La educación es un tema que hoy está muy cuestionada y que se debate constantemente en diversos contextos. En virtud de lo complejo que resulta el tema, es necesario considerar cada uno de los actores que están implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de ellos, seguramente el de mayor relevancia, hace referencia al profesor, el cual es el actor que hoy nos convoca. Este curso va dirigido a todos quienes desean conocer las distintas dimensiones, conceptos, competencias, desafíos y oportunidades que involucra la profesión docente en tiempos donde la comunicación, la tecnología y los constantes cambios de la sociedad han llevado a replantearse todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el acto de hacer docencia cobra un rol fundamental en quienes se han de formar en el siglo XXI. La formación que ahora les ofrecemos tiene un panorama amplio donde la profesionalización y la reflexión docente son el centro de la discusión en una perspectiva de muchos escenarios y decisiones que el profesional docente debe desempeñar en este tiempo. De esta forma, esperamos que puedan conocer el contexto del profesor del siglo XXI, reconociendo los desafíos y las implicancias de su práctica en sus estudiantes. Desde ya, los siento a que puedan participar activamente de este curso y encontrarnos para revisar el contexto y los desafíos que la docencia tiene para el presente siglo. Para lo anterior, hemos preparado diversos recursos y actividades de aprendizajes que han de conformar cada una de estas seis semanas que contempla el curso. Los esperamos. Adiós.